Chicos, avísenle que terminó, Ángel de Brito durísimo con una participante del Bailando 2018. Anoche fue una noche caliente en el Bailando 2018, algunos participantes deslumbraron con su baile, otros tuvieron una llamativa previa que no agradó a todos, en este caso, Ángel de Brito no ocultó su fastidio y la liquidó. Se trata de Esmeralda Mitre, la actriz tuvo su clásica presentación de canto, algo que viene realizando en las últimas galas del ciclo de Marcelo Tinelli. Esmeralda entona diversos temas en francés, algo innovador, pero poco aceptado por muchos, ya que en primer lugar, ella no tiene voz para el canto, y en segundo lugar, al realizarlo en otro idioma, los presentes no entienden. Y para completar, ella recibió duras críticas por su conocimiento del idioma extranjero. El más evidente y picante fue Ángel. El periodista escribió en la red social Twitter, chicos, avísenle que terminó. En relación a la actuación de la participante más mediática del programa del 13. El tweet del periodista de Los Ángeles de la Mañana dio espacio a la interacción, y varios cibernautas aprovecharon oportunidad para demostrar su apoyo o crítica. Por otro lado, y capítulo aparte, es el tema baile. Mitre logra cautivar a los presentes con su humor y su canto, sin embargo, a la hora de bailar bachata no pudo convencer al jurado y sufrió la nota más baja de la novena ronda de la temporada, apenas 5 puntos. El puntaje es el más bajo, y la deja en una posición muy desfavorable, casi en un pie en el duelo hay sentencia. A pesar de una noche agridulce, la actriz es una figura fuerte en el programa de Tinelli. Logra cautivar a la audiencia y genera ratín, algo que el conductor necesita con urgencia, para tratar de cerrar el año de la mejor manera posible, en iniciar el próximo con nuevas expectativas e ideas. Anoche fue una noche caliente en el bailando 2018.